Hola Rosemary Tapia, Letras de Fuego, pasión por la literatura, como todos los jueves a las 3 de la tarde. El objetivo de este programa es crear audiencia interesada en la literatura. La invitada es una novela, una de mis novelas, y el orden va de acuerdo a la preferencia de los lectores descendente de la, del primer lugar hacia las demás. La novela invitada es el crepitar de hoguera continuación de la raíz de hoguera de venta en Grand Morrison, formato papel, y en Hotmart, formato digital. Tendrán las palabras del autor hablándoles del libro. El anecdotario, cómo surge la novela, todas esas intimidades que ustedes van a conocer hoy. Personajes inolvidables del crepitar de hoguera Momentos poéticos por Aura Mendes de Canova, coordinadora de siembra de lectores, capítulo de Cocle, poeta guadulceña, ganadora del premio Ercilia Ramos de Argote. Después vendrá el reporte de sintonía y saludos y la despedida. Gracias. Marí Tapia para presentarles El crepitar de la hoguera, continuación de La raíz de la hoguera. Esta es una novela de suspenso. La mayoría de mis obras son realistas, sin embargo, incursionar en este subgénero un nuevo desafío. Se ha dicho que cuando la vida real pesa mucho, lo mejor que puede hacer una persona es crearse un mundo fantástico. No obstante, he descubierto que esto es una falacia, que la ciencia ficción es una herramienta más para entender la realidad que nos rodea, en la que nos hallamos sumergidos. ¿Cuántas cosas fueron ayer ciencia ficción y hoy son ciencias pura y dura? Intentar darle un giro, una realidad determinada, se trata de un género que explora lugares y personajes inexistentes, hasta lo que ahora se conoce. Los autores de ciencia ficción crean una estructura, un mundo con sus orígenes, sus razones de existir, que obligan al lector a convencerse de que existe esa posibilidad, de que ese mundo es real. Uno de los elementos principales de esta novela es la magia. Todo ser humano es una unidad donde el pensamiento y la acción convergen, Van juntos y la inspiración está vinculada íntimamente a la propia identidad del individuo. Con el estilo, la forma y el lenguaje, el escritor escribe su versión de la vida, expresa sus colores, sus penas, sus alegrías, sus sueños, es decir, transmite su pensamiento integral el narrador lo hace en prosa, el poeta en verso, porque el novelista también es un poeta que acomete la idea de transformar el mundo inmerso en el laberinto y en el caos. Tratamos de establecer un orden justo frente a los acontecimientos que se suceden uno a otro. La literatura cumple el papel crítico de observar cómo va el mundo que nos rodea. El escritor debe escribir bien y con claridad, sobre todo con compromiso. La literatura es un proceso imposible de alejar de las grandes problemáticas de la humanidad. Ningún tema debe ser eludido El dolor transmitido a través de la novelística nos enfrenta a una realidad lacerante que nos duele, que nos angustia. No obstante, el escritor es testigo de su tiempo y debe tener el compromiso valiente de recrear los peligros que se ciernen sobre la humanidad. En el caso de esta novela, la delincuencia organizada y el terrorismo, hay que salirle al paso, enfrentarlo y derrotar a esos fanáticos homicidas, defender nuestro derecho, nuestros sueños. La raíz de la hoguera una novela de sueños, en algunos casos pesadillas, todo inicia con un deseo de buscar las raíces en Italia. Y ese sueño se complementa con pesadillas y la historia va adquiriendo forma. El crepitar de la hoguera no fue la excepción. Pensaba viajar a Italia para escribir esta novela. Mi estado de salud no me lo permitió. Sin embargo, otra vez los sueños me facilitaron la tarea. Recuerdo que soñé que estaba en Italia buscando. La conclusión de la historia desperté des, des, des, agitada con la fuerza de terminación de llevar a cabo este proyecto. Esa misma noche escribí La raíz del hoguero. Con el crepitar del hoguero, este argumento adquiere autonomía. Puede ser leído antes o después del anterior. No obstante, yo les recomiendo que sigan el orden. Los personajes de La raíz del hoguero regresan a una nueva aventura plena de acción, de suspenso, una alianza inusitada entre la mafia italiana y el terrorismo internacional, secretos guardados por siglos. Sí. Universos paralelos viajes en el tiempo y hacen que el ritmo de esta novela sea trepidante. Les prometo que no soltarán el libro hasta concluir la historia. Esta novela está dedicada a la amistad, Paola regresa por su amiga, arriesga su vida para liberar, porque la amistad es el más preciado de los tesoros. Hay amigos que son más que amigos, que se adoptan, son hermanos, padres o hijos, amigos en las buenas y en las malas. Hay amigos que no nos dejan, hay amigos que sí se van, regresan o se quedan. Hay amigos de vidas pasadas amigos para toda la vida amigos inmortales gracias crepitar de hoguera continuación de la raíz de hoguera les hablaré de cómo se origina la novela los estudiantes en diferentes ferias los lectores de la raíz de hoguera me pedían la continuación de la novela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 se rompen las penas del destino. Ventolera de ilusiones, ahoga la memoria. Destellos de luna encienden recuerdos. El silencio se transforma en un marasmo de pasión. Esotérico momento. Fragmento del libro Destellos de Memoria y Piel. Un libro de corte romántico, erótico de mi autoría.